la resolución de escolarización es eh, el documento eh, ejecutivo de este procedimiento para acceder a una plaza escolar en casi todas las comunidades autónomas lo utilizan eh, eh, para eh, finalizar el procedimiento administrativo para que un alumno con necesidades educativas especiales normalmente derivadas de discapacidad pueda acceder a una plaza escolar tanto si esa plaza es eh, en un colegio ordinario como si es en un colegio de educación especial es cierto que hay muchas comunidades autónomas donde solo suelen hacer este documento cuando eh, los padres digamos que no están conformes con la decisión de la administración es bastante habitual ver que este documento no se suele notificar a los padres en muchas ocasiones ni siquiera, ni siquiera se hace cuando tanto la administración como las familias están conformes con el centro escogido. En aquellos casos en los que no hay acuerdo entre administración y familias se suele llegar a este documento que es posterior al dictamen de escolarización. La resolución de escolarización no hace otra cosa que recoger toda la información eh, de los expertos han plasmado en, en la evaluación psicopedagógica y en el dictamen de escolarización y hace un documento ejecutivo obligando a la familia a ir a un colegio concreto. Por eso eh, normalmente se dan este documento cuando las familias y la administración no están de acuerdo. Las familias aquí no, no tienen que hacer nada, eso es un documento que, que hace la Inspección Educativa y que comunica a las familias. Este documento sí que siempre lo van a comunicar a las familias para que sepas que te han asignado un colegio determinado. ¿Qué tenemos que saber sobre este documento? Por defecto, en la resolución de escolarización eh, vienen unos plazos para recurrirlo, porque es un documento administrativo que se puede recurrir eh, y los plazos que te suelen dar pues es entre un mes o dos meses, pero hay que tener en cuenta que en realidad no nos están informando correctamente, porque para recurrir la resolución de escolarización lo ideal es no solo ir por la vía contenciosa administrativa sino que hacerlo por la vía de derechos fundamentales, y por, porque es la vía correcta, ¿vale? porque aquí se está atentando en el caso que se esté atentando contra un derecho fundamental que es el derecho fundamental a la educación y ya tenemos jurisprudencia y sentencias que avalan que es el procedimiento correcto para recurrirlo y por lo tanto desde el momento en que es notificado este documento solo hay un plazo de 10 días para recurrirlo. Así que yo creo que es la, la parte más importante que tenemos que saber de este documento es que si nos llega este documento y no estamos conformes lo queremos recurrir tenemos que hacerlo en un plazo de 10 días por la vía de derechos fundamentales ¡Gracias!